Estimados seguidores de Aldia.com, estamos en estos momentos, eh, bueno, nos reunidos. Aquí junto con algunos inversionistas se va a realizar una rueda de prensa acerca de la plataforma BitMoney. Escuchemos. El comité de de los dineros que invertimos en la plataforma BitMoney, aclarando que solo intentamos ser intermediarios para llegar a una construcción. Le agradecemos a cada uno de los medios de comunicación que se han dado cita a esta prensa y, como no, a ustedes inversionistas que se han dado cita también esta tarde. Erika Hernández nos acompaña representando al diario Al Día, Liliana Rizo diario La Hora, Vanessa Anchundia, diario Centro y Cintia Chalataxi, que maneja un medio digital. Tengan todos ustedes una bienvenida, van a intervenir... El presidente, el presidente de este comité, el abogado Fabián Vélez, vicepresidente y también mediador, el señor Sergio Izquierdo, la vocera, la señora Yolanda Carrillo y los miembros del comité, como representante, el señor José Calero. Así es que damos por inicio esta pequeña reunión, tratando de que, por favor, eh, guarden silencio. sean todos ustedes. Buenas tardes. Paso. Claro, y sin esto no aquí ha sido posible, sin la asesoría jurídica del señor abogado Carlos Ruiz, que es nuestro asesor jurídico y que gracias a ellos ha podido conformar este comité. Como primera intervención, hacemos la cordial invitación al abogado presidente de este comité, el señor Fernández. Muy buenas tardes con todos los amigos presentes aquí en este momento. Eh, me dirijo usted, permítanme presentarme. soy el ingeniero Fabián Vélez, egresado en Derecho, mediador, acreditado por el Consejo de la Agricultura eh, y conocedor del comportamiento humano. Bien, hace dos semanas atrás, el señor Sergio Izquierdo, mi gran amigo, vecino y colega de... De, medias, de mediación, con el abogado Carlos Ruiz, a mi, a mi izquierda, nos reunimos en pro de conversar qué es lo que está pasando con este, este título que ya está llegando a, a todas las partes del Ecuador. Y así que decidimos de manera voluntaria y manera honorífica formar una un pequeño grupo de todas esas personas inversionistas de la ya mencionada eh, plataforma Big Money pues bien para primer lugar llegaron poca gente eh, apenas habían 25 personas nos reunimos, dimos nuestra nuestra manera de pensar y es así que optamos por una línea de trabajo en la que como primer punto pusimos a nuestra a nuestro comité como comité pro recuperación de las inversiones de la plataforma Big Money liderada por el señor Miguel Nazareno Bien, eh, nuestra posición es que todos los inversionistas aquí presentes y mucho más que se encuentran no solamente en la ciudad de Quevedo, sino parece, o aparentemente son a nivel nacional, y son muchos, ¿sí? hemos optado por recurrir a ciertos lugares o a ciertas direcciones, como por ejemplo, primeramente fuimos, donde el notario público, eh, público cuarto, el señor Boris villado quien nos manifestó en base a su jurisdicción que, que él se prestaba para ciertas eh, situaciones como es en el caso de que el señor Nazareno quiera devolver el dinero a ustedes la inversión que se han hecho pues bien él dijo que daba las garantías necesarias y él como notario y como hacedor de fe de esa institución, nos prestó la ayuda y dijo que dejaba abiertas las puertas para la notaría y para todas las personas que quisieran eh, unirse a este plan de trabajo. También luego hablamos con el padre Jaime Tacinchana, quien saliéndose, digo saliéndose de sus enmarcaciones que son... Eh, de religión, optó por llegar a un consenso y transmitir su mensaje de paz, transmitir su mensaje de que el señor Nazareno aparezca, devuelva ese dinero a los señores inversionistas y se termine en buena forma esta situación que ya es preocupante, que ya los vuelve más... A las personas las vuelve más nerviosas cada vez y cuando. Pues bien, hablamos con el, el coronel ole Cortés, que muy comedidamente nos ha atendido el día, hace cuatro días, el día jueves, y nos ha manifestado, el señor coronel, textualmente nos ha dicho, señores, no tengo ningún inconveniente, ningún impedimento, ...con el señor Miguel Nazareno, ¿por qué? Porque la Fiscalía no me ha transmitido ninguna orden de captura hasta el día de hoy. Nos dijo, nos manifestó, de que el señor Nazareno puede andar libre... ...por todo el territorio ecuatoriano porque no hay denuncias. Y entonces le planteamos el tema a él, que le pareció muy buena la idea... Y bien, nos da la garantía necesaria de la parte de, de la Policía Nacional para que en un supuesto momento el señor Nazareno quiera devolver esos dineros, el coronel de la policía, bajo su tutela, enviaría ciertos resguardos para que se resguarde ese dinero, mas no nos garantiza de que el señor Acereno nos vaya a cancelar. Entiéndase bien. Entonces, desde ese momento, nosotros nos vamos alegrando mucho más y vamos viendo luces al final del camino de este problema que ya antaña a muchas personas. Anteayer conversamos con el nuevo jefe político, el ingeniero Jorge Chávez también nos dio la garantía necesaria nos dijo, sí, está bien me pongo a tu disposición como una persona que entre sus facultades tiene la de socializar con todo eh, el pueblo de Quevedo y nos dijo que sí, que nos prestaba la garantía y la ayuda necesaria pues bien a raíz de eso nuestra situación ha sido mayor. Hemos formado un grupo que cada vez y cuando se va llenando, un grupo de WhatsApp, con la esperanza de recibir esos dineros que algún día el señor Nazareno los tomó de su parte. Los tomó de forma voluntaria. En mi sentido, como presidente y como mediador es aguantar todas las instancias posibles que sean en el transcurso de la mediación y el buen ordenamiento social que nos ampara a nosotros los mediadores por medio de la constitución, el artículo 190 y que dice que, que podemos llegar a un consenso y una mediación y arbitraje es así que con todo este sentido de honorabilidad y de buena costumbre decidimos nombrar a un amigo mío que también ustedes deben conocerlo un gran abogado aquí, jurista de la ciudad de Quevedo al abogado Carlos Ruiz, a mi izquierda quien nos va a representar de manera legal y de manera técnica esperemos que el planteamiento que el abogado Carlos Ruiz nos brinde Lleguemos a, a tener un puente de, de conversación con el señor Miguel Nazareno. Hasta ahí las situaciones han sido de nuestra comitiva. Por favor, apelo a toda la ciudadanía de Quevedo y en especial a ustedes, los inversionistas, no divergencen las cosas. Nuestro trabajo aquí es honroso. No hemos cobrado ni un solo centavo. Es más, puedo hablar de mi persona, yo tampoco soy inversionista de eso. Simplemente, como mediador, intento dar por culminado un conflicto que ya cada vez y cuando se vuelve mayor. Es así que pido de la manera más, más sencilla y humilde a todos ustedes que por favor nos mantengamos un comportamiento sano, no al vandalismo. antes, por ejemplo, alguien me llamó y me dijo: mira, que están sacando ciertas cosas en el local de Lionaceno. Eso no nos interesa a nosotros. Disculpen, con el debido respeto. Ese no es de mi trabajo. Como mediador y como presidente, no. Le dije, no puedo intervenir, no sé. Mi trabajo es, es formar un puente de conversación para que el señor Miguel Nazareno pueda por estos medios de comunicación y telemática en cualquier momento llamarnos y pedirnos un momento de, de conversatorio es por eso que les pido a ustedes que se mantengan en este, en este grupo con la sana idea de llegar a un acuerdo pero ojo quiero ser implícito también y quiero expresar mi mi manera de pensar las redes sociales así como nos dan ayuda como nos nos suben nos baja. hace tres días yo di un comentario a un diario de Quevedo, ya se malinformó, ya se dijo que yo estaba diciendo, yo estaba manifestando de que el señor Nazareno está pagando. De verdad que yo no lo sé. Yo dije otra cosa y el diario me puso otro sentido. Y así que trataré de ser muy cauteloso en mis expresiones para que no haya ese concepto de confusión. Hasta aquí es lo que yo puedo, como presidente de esta comitiva, informarles a todos ustedes con el deseo y ojalá Dios nos escuche y se solucione de la mejor forma que deseamos. ¿Sí? Muchas gracias con todos y bienvenidos a este grupo, a esta comitiva que, los, que deseamos lo mejor para ustedes. Que cada uno de los inversionistas apuesta. Aclarando eso, damos el paso al abogado Sergio Izquierdo, ...mediador y vice vicepresidente de este comité. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Izquierdo, soy mediador... ...y realmente este es un problema social... ...que se ha suscitado no solo aquí en Quevedo... ...sino en alrededor del Ecuador. Se ha visto mucha gente involucrada de Santo Domingo del oriente, de partes de la sierra, muchos lugares han pensado que esta situación podría tener un, un buen camino, ¿no? De todos modos, pedimos a las autoridades que se acerquen a la comisión y que sean partícipes de un enlace positivo para la recuperación, para que esta paz vuelva aquí a Quevedo entonces realmente todo lo que hemos realizado como una comisión ha sido sin ningún fin de lucro cada paso que hemos dado lo hemos hecho unido por eso es que pensamos y queremos que ustedes sean partícipes y nos unamos por un solo, una sola causa para que el señor Nazareno puede acercarse a esta comisión, puede mandar a una persona, un delegado, y esta persona sea el vocero para que nosotros ayudemos. Eso sí, nosotros no vamos a coger ni un centavo. Van a haber representantes, como se manifestó el compañero Fabián Vélez, el notario, un notario para que haga fe de la si puede intervenir también el, el, el curita de la iglesia San José en, esta, en, este, en este momento sería importante ya el coronel ya dio su punto de vista y es algo que él lo ha dado de buena fe ahora esperemos que todo que todo lo que se haga lo vean con buenos ojos la ciudadanía que le hagan críticas, pero que sean constructivas, que sean, unas, que sean pensamientos suyos para sacar adelante y recuperar cada uno de los inversionistas que han confiado en esa plataforma. Bueno, compañeros, muchas gracias y damos paso a la secretaria para el siguiente. Muchas gracias. Señor Benito y señora María, muchas gracias por eh, prestar este lugar para, para realizar esta reunión. Eh, invitamos a la licenciada Yolanda Carrillo, vocera del comité. Buenas tardes, eh, me dirijo a ustedes, gracias por acompañarnos. De antemano me voy a dirigir netamente en este momento a pedido de todos los compañeros al señor Miguel Ángel Nazareno. De ser posible, sabemos y estamos seguros con la plenitud de que él va a escuchar este pedido. Yo también soy inversionista, como muchos de ustedes. Yo sí lo digo y lo afronto, y soy, personalmente lo, lo extiendo, que soy una inversionista. Tanto así que vimos la buena voluntad del señor Miguel Ángel Nazareno, era público, era público a nivel no solamente de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad, sino también a nivel nacional. Por lo tanto, nos vimos convocados en esto, quizás unos porque tenemos cuentas, tenemos por ahí que pagar. Muchas veces también hay razones que con la pandemia nos, subo, nos supo sujetar a toda esta situación que llegamos y vimos una buena propuesta como es la del señor Nazareno. También vimos su buen gesto de colaboración y estamos aquí. Quizás el señor Nazareno no ha dado la cara, es bien cierto, quiere precautelar su integridad física tanto de él como de su familia. Quizás un poco, diría así, de una manera temeraria de, de, la, de las cosas que se dicen o se hablan mediante los medios, mediante las redes, no hace que llegue el dinero como debería de ser. Por eso yo me dirijo al señor Miguel Ángel Nazareno, que por favor, tenemos una persona que lo conoce, y él conoce, y sé que va a llegar a sus oídos, lo va a ver, como es a quien fue su profesor, el doctor Carlos Ruiz Villavicencio. Sabemos que lo conoció, un joven que estudió en su colegio, muchos los conocimos a él también de niño, un hombre trabajador, un muchacho trabajador. Por lo tanto, me expreso a usted que asimismo escuche la voz Puede ser el enlace, el doctor este, Carlos Luis, para que usted se comunique directamente a él, pueda eh, haber ese enlace para llegar al acuerdo que él nos va a presentar. Obviamente solicitamos a él voluntariamente, ha dicho, bueno, me a las órdenes de ustedes y estamos aquí, libres y voluntarios, como lo está haciendo él, sin ningún afán de lucro económico. Lo digo así abiertamente porque no se vaya a transversar, Nadie está con un fin económico, aquí cada quien se mueve con sus propios recursos. Por lo tanto, señor Nazareno, le voy a dar el número del señor abogado, pese que debe de tenerlo, del señor abogado Carlos Ruiz, Ruiz Villavicencio, que es el 0984963091. También puede comunicarse, nos agregamos, como es el señor abogado eh, Sergio, que es el número telefónico 099-7871-959, o el mío propio, el 099-986-4354. Apelo a ese gran espíritu de colaboración, de bondad, de amor por su pueblo, un pueblo que no lo vio nacer, pero que lo vio crecer desde muy niño. Por lo tanto, sabemos que hay muchas personas que lo quieren a usted, señor Nazareno. Lo han demostrado y sabemos también que usted está dando la cara, no física, pero sí lo está haciendo, pagando a las personas que tienen menores valores, pero de una manera un poco no adecuada o quizás también no es la propicia y... También se está extendiendo mucho los tiempos. Por lo tanto, solicita usted muy comedidamente por favor, si de ser posible, se pueda comunicar con el señor abogado Carlos Ruiz o con nuestras personas que le acabo de mencionar los números telefónicos. Y el pueblo, no solamente nosotros como comité, sino el pueblo entero, no solamente la ciudad de Quevedo, sino será a nivel nacional reconocido por su noble labor. Gracias. Y el paso a nuestro asesor jurídico, el abogado Carlos Ruiz, que reiteradamente lo decimos, esto es fines del núcleo, más bien eh, apresurar, apresurar los pagos. Pero antes tenemos a alguien que le hemos conocido, que no es de esta tierra, que lleva días, semanas, acá en la ciudad de Quevedo el señor José Calero que ya forma parte del comité él nos acompaña es Oriundo, del Oriente y como decía antes ya lleva semanas acá en la ciudad de Quevedo Don José, bienvenido Muy buenas tardes mi nombre es José Calero primeramente por agradecer a los medios de comunicación que nos están ayudando a difundir este mensaje como bien es cierto la compañera ya lo anunció yo vengo del oriente ecuatoriano y mi propósito fue venir a invertir pero sin embargo les comento que yo la fe no la he perdido aunque mi familia ya está sufriendo las consecuencias igual que todos nosotros las están pasando lo mismo, porque acá venimos con un dinerito que quién sabe cómo lo conseguimos, con préstamos, vendiendo nuestro carrito, vendiendo nuestras casitas, nuestras finquitas. El propósito de nosotros fue invertir y hacer algo por nuestra familia. Por eso apelo a la sensibilidad del señor Nazareno que todos nosotros, todo este conglomerado, Hemos puesto la fe y la esperanza en el propósito que él llevaba adelante. Compañeros, yo soy una persona de pocas palabras, humilde, de trabajo. Sin embargo, me he visto en la necesidad de dormir en la calle a ver si puedo recuperar mi dinero. Compañeros yo fui la persona que se puso al frente de ustedes cuando la calle estaba llena de ciudadanos allá frente a la casa del señor Nazareno y les convoqué que deberíamos seguir una vía legal para poder cobrar nuestros recursos ya que la que se estaba utilizando no es tan adecuada por eso enfatizo y digo señor Nazareno Así como hemos confiado nosotros en su palabra, también tenemos la fe y la esperanza de que se ponga al frente y se contacte con este grupo colegiado de personas que son honorables. Al momento que me ha tomado atención a mí, he hecho llegar un saludo extensivo a todos ustedes y a todos mis compañeros con los cuales estamos luchando. El propósito de nosotros compañeros es recuperar nuestro dinero, que el señor Nazareno sí tiene esa gran voluntad, pero hagámoslo en paz, hagámoslo con tranquilidad y hagámoslo formalmente bien. Así es que no puedo decirles nada más compañeros sino tener fe y esperanza, que el señor Nazareno nos va a escuchar por intermedio de esta directiva. Gracias. así es bien, que, así describimos eh, al señor José Calero y damos la bienvenida a la intervención del abogado asesor jurídico señor abogado Ruiz muchas gracias buenas tardes señoras, señores es un placer estar junto o frente a ustedes en esta tarde y más allá de una común reunión sino más bien dirigirme ante una gran convocatoria, entendiéndose que todos los aquí presentes son ciudadanas y ciudadanos que tienen comprometidos sus capitales y que ya a estas alturas del día, con justa razón, están totalmente preocupados del retorno de esos dineros. Para que estemos en paz, Deberé iniciar diciéndoles que nada está perdido, nada está perdido, el dinero que ustedes entregaron como inversión en la plataforma Big Money, ese dinero sí está garantizado, está allí, no se ha perdido, no podemos pensar que eso está perdido, consecuentemente Replíquense entre ustedes el llamado a la tranquilidad, a la paz y a la calma. Y seamos tan inteligentes, seamos tan pertinentes, tan sabios en no desbordarnos, en no permitir que aquellos sentimientos que se nos vienen de angustia, Hagan que nos desbordemos en otras circunstancias que pueden llegar a, circun... a situaciones mayores o peores, como la violencia. Les explico, compañeras y compañeros. A ver, ¿qué es lo que está pasando y la razón por la que estamos aquí? Cierto es que yo soy queveden. Y cierto es que en el curso de mi vida he conocido muchas personas y obvio que en esta localidad... Hay muchas personas que me conocen. Y ante esta eventualidad de inversión, a mi estudio jurídico llegaron varias personas y me solicitaron asesoría sobre el sentido de qué podríamos inventarnos como para canalizar adecuadamente la devolución del dinero de manera tranquila y pacífica hacia sus legítimos dueños. Bien, hemos diseñado un plan. Primero, la concienciación de las personas a la paz, a la calma y a creer. En algo debemos creer. Así como creímos en nosotros que invirtiendo íbamos a mejorar nuestra situación, también debemos creer que sí es posible la recuperación. En segundo lugar, organicémonos. Vamos planificando y vamos organizándonos. Conformemos el gran comité de gestión pro recuperación de los dineros de los inversionistas Bitmoney. Money ese paso se dio muchos días atrás y poco a poco se han venido incorporando a un gran grupo colegiado que integran ahora ese comité ¿para qué? ¿y por qué? porque obviamente las veces que me, eh, me hice presente en el entorno del domicilio de Miguel Nazareno observé un desborde de angustia, de amargura, de incertidumbre, de tristeza, penurias, gente bajo el sol inclemente, personas que han trasnochado, han pasado ahí noches enteras, madrugadas enteras a la intemperie, mujeres que dejaron por momentos su hogar, Hombres que ya no están en sus casas y que luego al amanecer del siguiente, día, del siguiente día se retiran cabizbajo con la pena y no saben qué pensar. Si sentirse apenados o sentir aún la esperanza de que su platita sí va a retornar. Para que ustedes no estén con ese sufrimiento, ¿por qué no construir un grupo, un equipo? que se ponga al frente bajo esta responsabilidad y que ustedes no independientemente, no individualmente, sino como dice el dicho filosófico que la unión hace la fuerza y en conjunto ustedes aporten, respalden a ese comité, sean parte de ese comité, se alineen a ese comité y dejen bajo la responsabilidad, bajo la autoría, bajo la voluntad plena de ese comité, que sea el que les represente, ante cualquier circunstancia que se dé, de entendimiento con la familia Nazareno. Ese es uno de los objetivos por el que se constituye este comité. Y ahora ustedes lo entienden, y ahora ustedes tomarán en, seria, en serio esta invitación, a fin de que... Ustedes mismos eviten ser manipulados, ser conducidos por terceristas, por voluntarios que están por ahí apareciendo con propuestas, con ofertas que llevan a la confusión. Y los llevan a no sé dónde, con un supuesto de que acá está la persona que paga, pero tienes que dar el 20%, tienes que dar el 30% y nadie se responsabiliza de aquello. No son los señores nazarenos quienes han impuesto ese mecanismo de pago. No es así. Está claro y está ahí a la vista que sí se está pagando, sí está pagando, sí está devolviendo el dinero sin descontársele un solo centavo de ese capital al señor nazareno. Obviamente se debe entender que esa era una anomalía que ya se la corrigió. Incluso en las redes sociales, si alguien mencionó. Ustedes escuchan voces de extranjeros, colombianos, peruanos, venezolanos, que están haciendo su agosto con personas que aún insisten en la ingenuidad. Insisten en dar oído. Les dicen, consígame el 10% en efectivo y usted me da 100, 200, 300 dólares en efectivo y tenga la seguridad que yo le traigo los 3 mil dólares que usted tiene que recuperar. ¿Quién le ha dicho por qué usted sea tan ingenuo? ¿En dónde...? ¿Por dónde? porque te voy a dar 100 dólares? Te voy a dar 300 dólares para que tú me traigas 3 mil. Eso no existe. No se está manejando Bit Money ni Miguel Nazareno de esa manera. A fin de que no siga sucediendo si aquello es que se insiste en que ya ustedes no presten oídos a más intermediarios y caminen tras el abrigo, el amparo de este comité. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora después de que se haya constituido este cuerpo colegiado? En primer lugar, para nosotros poder ya intervenir públicamente ante ustedes y para que nosotros podamos intervenir con una propuesta de intermediación, de canalización, de devolución de esos recursos directamente hacia ustedes, ¿verdad?, primero teníamos que estar seguros de cada paso y teníamos que estar seguros de que este comité que debe tener un perfil, que debe tener un equilibrio con suficiente madurez, personas probas garantizaría que ese plan sí va a funcionar entonces empezamos a dar los primeros pasos lo primero fue acudir a Defensoría del Pueblo que la ley orgánica sí le permite la solución de conflictos sociales y tienen mérito de intervenir, pero en un ámbito que le compete el derecho a los ciudadanos, no al señor Miguel Nazareno. Posteriormente, concurrimos ante el señor notario cuarto, de este cantón Quevedo, el doctor Boris Villao, a quien se le hizo la consulta como abogado, le hice la consulta dentro de sus funciones, como notario, amparado en la ley notarial, porque las notarías son las que dan fe de los actos notariales que se efectúan en esa notaría, porque hay un plan en el que, presuntamente, si es que el señor Miguel Nazareno lo acoge, lo escucha, lo analiza, lo interpreta y ve las ventajas que puedan haber para él, su familia, para su estado jurídico que le conviene, y para solucionar el conflicto social yo no creo que no se vaya a prestar oídos atención al análisis de ese plan y acogerlo en un supuesto lo acoja entonces notaría si sí, va a dar fe y va a actuar y va a tener un rol importante para la transparencia en la entrega recepción de ese dinero bien, ya tenemos la defensoría del pueblo ya tenemos un notario Bien, vamos a la parte social humana, el curita, vamos a hablar con el curita. Hemos conversado con el, el hermano curita y el hermano curita entiende el estupor de la gente y él está presto también a poner su contingente y dar fe de la transparencia de la entrega a recepción de esos dineros. El tercer paso, lo más importante poco a poco, las autoridades que tienen que ver en esta situación y que están inmersas en esta realidad la policía. Porque se ha corrido una voz que posiblemente sea tan falsa como la falsedad que no está escrita en la ley. La ley no manda hacer las cosas de esa manera. No se necesita, digo, ser abogado para interpretar la realidad y entender la ley. Se había dicho que hay riesgo de incautación, que hay riesgo de aprehensión. Bien. Vamos a ver, una cosa es el señor Nazareno y su familia. Esa es una dimensión. La otra dimensión, los dueños de los dineros, los inversionistas. ¿Qué hay en contra de los inversionistas? Nada. ¿Qué tienen las autoridades en contra de los inversionistas? Nada. Cualquier autoridad, autoridad administrativa de cualquier índole que diga que hay un acto de corrupción, que hay un delito efectuado y que en ese delito son partes tanto el que lo hace y el que lo admite, lo permite, eso es falso. Eso es falso. Eso no es así. No es así. Solo hay un proceso de investigación previa en donde que no hay nada más. Pero esa investigación previa es contra quién. Es solo contra el señor Miguel Nazareno. Consiguientemente, no es contra los inversionistas por cuanto la ley establece bien claro en el X delito del que se presume hay una investigación establece clara la relación del acto antijurídico a aquel que lo efectúa no aquel que lo está aportando y por ello es la gran contradicción cuando de manera errada ciertas autoridades escucho decir que ellos juzgan Critican, censuran el accionar de los ciudadanos que ve ellos o de todas las personas en haber ingresado ese dinero. Nadie, ninguna autoridad, ninguna persona en el mundo, en el Ecuador, ningún periodista, nadie puede juzgar y censurar y despotricar de la voluntad de la persona que ingresó dinero. Porque solo esa mujer, solo ese padre de familia, Sabe exactamente las razones por las que invirtió en Big Money. Y las razones fundamentales son que había la oportunidad hasta allí sana de ganarse algo porque venimos golpeados de un gobierno o de gobiernos que han sembrado el caos y la corrupción. Y eso está a la vista. No estoy haciendo política. Y porque venimos golpeados por una pandemia que nos mantuvo aislados y queremos recuperarnos. Y si hubo una oferta de desarrollo económico y la ley y la constitución admiten, permiten el desarrollo económico, el desarrollo cultural de los ciudadanos como el libre trabajo en relación de dependencia individual o personal en la libre empresa, entonces ese es el derecho de la ecuatoriana y del ecuatoriano. Y aquellas personas que están escuchando en esta rueda de prensa, que juzguen y señalen y digan que bien hecho lo que les pasa por invertir en esa situación, no, no señalen con el dedo, porque no son los que regalan un centavo a nadie, porque ricos se hacen más ricos y pudientes y poderosos, se hacen más pudientes y poderosos, y son los que están en el poder y no regalan ni un agua a alguien que se le quemó la casa y gracias al señor Nazareno aquí se estableció una idea, una filosofía de aprendizaje de que en este mundo sí hay gente buena quizás con errores e imperfecciones, de acuerdo por ello es que nosotros nos trasladamos por favor esos celulares bajen en el volumen a los celulares les digo necesitamos nosotros decirles algo en concreto al señor Nazareno no decirle las autoridades le garantizan a usted nosotros señor Nazareno le garantizamos a usted los dueños del dinero porque nosotros los dueños del dinero también tenemos que garantizarnos la recepción de nuestros dinero particularmente claro digo sinceramente yo no ingresé dinero pero sí fui uno de los que impulsó a familiares, amigos, que ingresen porque conversaba con Miguel Nazaret, platicábamos, y vi que era buena la acción, era bueno el acto, y había posibilidad, háganlo, hay transparencia, hay garantía, hay capital, hay dinero, es la oportunidad, no importa de dónde venga esa plata, estamos pobres y lo que nos interesa es que nos llegue algo de la divinidad, de eso se trataba, y miremoslo así para que aquellos inmaculados que juzgan y critican lo vean de otra manera y no censuren a la gente que ahora está todavía con su esperanza plena y vivita a la recuperación de su dinero. Como el fin es darle garantías al señor Miguel Nazareno de que nadie nos va a estorbar ni nos va a violentar el derecho a recibir nuestro bien, mueble patrimonial que es el dinero, concurrimos. A donde el señor coronel, jefe del distrito de la policía de este cantón Quevedo, la máxima autoridad. Y aquí fuimos a conversar con el coronel, puntualmente y contundentemente, lo que nos interesa saber a todos, a mí a todos, puntualmente y en el resumen, señoras y señores. Señor coronel, hay un plan que lo queremos hacer conocer al señor Nazareno, pero dentro de ese plan... Nosotros queremos las garantías de la policía y de la autoridad competente hacia los dueños de ese dinero. Sé como abogado, conozco el procedimiento y no puedo ir a improvisar un diálogo, una charla sin conocer la ley y tal procedimiento. Pero sin embargo, señor coronel, está bien no hay orden de prisión preventiva contra el señor Miguel Nazareno porque no hay formulación de cargos por lo tanto no hay orden de incautación de dinero, pero este es el temor este es el temor que corre en la mente de las personas no se entrega el dinero porque la policía está allá, a la expectativa a la espera de que si llegue el dinero lo incautan y no es así no es así, compañeras y compañeros señor coronel este es el plan y la plata deberá de llegar a las manos del comité. Ténganlo claro que ese dinero no es del señor Nazareno. Ese dinero es de personas inversionistas. Y aquí son dos dimensiones claras, efectivas. El uno, la una parte que quiere retirar su dinero de una inversión que fracasó. Retirar su plata de una inversión que no prosperó. Eso es todo. Invertí, no prefiero, retiro mi capital. La otra parte, la otra dimensión, está en su plena posición de devolver el dinero a sus legítimos dueños. Son dos cosas tan, tan determinadas, tan claras. En ese sentido, el señor Miguel Nazareno nos devuelve el dinero. ¿Qué razones jurídicas, intencionales, políticas tendría la Policía Nacional? para ir en contra de su legítimo dueño en el momento en que estemos recetando el dinero y nos incauten. yo sé que eso no es posible, yo sé que eso no se puede dar, sé que no se va a dar, y lo ratificó amplia y contundentemente el señor coronel, nos interpretó, nos comprendió y dijo Gracias por haber venido, me alegro, han sido muy sinceros, apruebo lo que ustedes quieren hacer y es como dice aquí el doctor. La policía, la policía obviamente afirma que mientras no reciba una orden concreta de autoridad, nosotros no podemos proceder, no vamos a proceder, más aún. Si ese dinero llega a mano de ustedes, jamás podríamos proceder a quitar lo que no es de quién, sino de los legítimos dueños. No puede, compañeras y compañeros, la policía, quitarle al dueño lo que es del dueño y ustedes tienen el comprobante de propiedad de ese dinero. ¿Qué significa esto? que al momento en que el señor coronel, jefe del distrito, afirma su punto de vista, ya está indicando su posición, que respetará, se respetará la viabilidad de ese plan y que jamás se irá a atropellar, a violentar, incautando dinero que no están ya en manos del señor Nazareno, sino en manos de su legítimo dueño, porque esa sería la verdad. Por lo tanto, yo particularmente como abogado, diría... Manos a la obra porque no hay riesgo de nada. Y quítense ese temor. Con esa aportación, con esa alocución y ese compromiso que fue bastante conversado, bien extenso, bien determinado. Bien, vamos a donde el señor jefe político. A que ratifique el posicionamiento de la señora gobernadora. Yo escuché en las entrevistas y en la respuesta de la señora gobernadora y le doy la razón. El estatus de ella como gobernadora es ese. No puede garantizar a nadie la devolución de dinero porque esa no es su misión. Ella es gobernadora, no para eso. Pero sí puede la señora gobernadora en un supuesto que el plan funcione y el señor Nazareno no acepta la autogobernación autogestión por cuenta nuestra, entonces ella sí puede ponerse de parte de nosotros y garantizarnos que, eh, señores policías, señores fiscalías, esto es plata, no es plata de acá, por favor, si lo puede hacer. El otro, como se le ha venido pidiendo que le garantice al señor Nazareno, no lo puede hacer, no lo debe hacer, no le compete. Hay que interpretarla de la mejor manera la señora gobernadora y es así. Eso es un capítulo cerrado. Vamos con el señor jefe político. ¿Y qué se le dijo al señor jefe político puntualmente? En el evento que estemos aceptados, que seamos aceptados por el señor Nazareno. Queremos de usted, señor jefe político, que no ahora, sino una vez que se haya aceptado esto, usted esté pendiente a precautelar y que usted concurra en representación del pueblo porque la ley o las funciones que están en la ley civil administrativa que amparan a la jefatura política si le dan a él facultad de un juez de paz como, como solucionador de conflictos sociales y este que es un conflicto social de tal manera que el señor jefe político se le ha pedido en el evento de que seamos aceptados usted interpondrá sus buenos oficios a fin de que en algún intento que hubiere de la Policía Nacional, de incautar esos dineros, de tener, porque esos dineros, en verdad, que son de los ciudadanos. No tengo impedimento. Estoy de acuerdo. Es más, hasta se ha ofrecido, y espero que se haga, ¿no? Se ha ofrecido un diálogo con la ministra del Interior, a fin de que todas estas garantías avalen al Comité. Compañeras y compañeros, dense en cuenta ustedes, todo esto con qué fin con el fin de fortalecer la palabra de este comité, nada más. Ahora sí le puedo yo decir al señor Nazareno, ahora sí le puedo decir a la gente que, verdad que si tenemos un plan tan simple y sencillo, ¿cierto? Si ya tenemos un notario, si ya tenemos personas, si está la garantía, no para el señor Nazareno, sino para nosotros, entonces somos nosotros por los que tenemos que gestionar la devolución de ese dinero. ¿Y cómo? Bueno, alguien aquí sin autoridad ha tomado nota en este padrón. Esto no estaba autorizado. Cuidado se tergiversa. Cuando se nos acepte el plan, habrán personas autorizadas por el comité que tomarán datos a los inversionistas y solo ese padrón, solo allí, con firme y rúbrica reconocida del presidente de alguien más y de alguien más en ese padrón tendrá validez, mientras tanto no, pero bueno tomemos esto como un ejemplo pretendemos, queremos aún no lo hemos hecho pero pretendemos construir un padrón similar a esto con los nombres y apellidos completos del inversionista su número de células su número de celular la cantidad que aportó su firma rúbrica llamémosle padrón en una hoja pueden entrar 15 nombres y enviar grupos de a 15 grupos pequeños cuatro padrones representarían 60 personas verdad que sí bien estos padrones nosotros queremos hacer llegar al señor nazareno para que el señor nazareno los reciba allá es con su emisario de confianza él debe designar de entre las personas que están en su cercanía alguien de suma confianza que es el que tiene que contactarse con los miembros del comité para llegar a ese gran acuerdo así de simple entonces señor, señor emisario, embajador, llévele al señor Nazareno estas cuatro hojitas, padrón 1, padrón 2, padrón 3, padrón 4, 60 personas, por poner un ejemplo, solo un ejemplo. Si fuesen 60 personas de mil dólares cada uno, sería entonces un monto de 60 mil dólares que tendría que devolver por ese grupo. El señor embajador le lleva al señor nazareno esos padrones, pero deben ir por ellos. o oh, ¿qué es lo que tienen que ustedes empezar haciendo? Ajuntando a ese padrón la copia notarizada del recibo del ingreso de dinero a BIMONI aquí con la copia de la cédula suya si en esta hoja van 15 el padronado serán entonces 15 copias notarizadas 15 copias de cédula que le corresponden a cada uno de ellos ¿para qué? para que el señor Miguel Nazareno no tenga objeción Miguel para que no tengas objeción y tengas plena seguridad de que a estas personas hay que pagarles, Estas son las personas que tienen que cobrar. ¿Y por qué? Porque ese padrón tiene que ir legitimado con la firma de él, ciudadano, debidamente reconocida, pública y nada más. Y con las otras personas aquí. Ese es el padrón. Esa es su prueba jurídica, lo posterior, como instrumento de la reparación del presunto daño que se pudiera pensar que se pudiera haber hecho. Esto le va a servir. Ese es un instrumento privado que le va a servir a usted, estimado Miguel Nazareno. Entonces, con esas copias notarizadas, tendrá él la seguridad de que está pagando correctamente. Lo más difícil es que ese emisario venga, con el pequeño saquito, entra a la notaría, está el comité recibe dentro de la notaría, en la mesa, está el señor notario, Tres personas cuentan ese dinero y el notario da fe en presencia del embajador. ¿Qué fue lo que llegó? Si llegaron 60 o llegaron 40. Da fe de lo que llegó allí. ¿Verdad? Entonces, el embajador se espera. Ya está el acta elaborada. Se firma el acta de entrega y recepción de ese dinero. Obviamente el embajador firmará el presidente, esa acta de entrega, recepción, tome señor embajador, emisario del señor Miguel Nazareno, llévese esta acta debidamente reconocida por el señor notario. Ese es el acto notarial. El notario dará fe de que ese dinero llegó allí, esa cantidad llegó ahí y que es para eso según el acta. Esa acta original, quedándose copia, es oro para Miguel Nazareno. Porque será su prueba jurídica, será su prueba en lo posterior, con lo que él pudiera confirmar que efectivamente devolvió el dinero. Esa es su prueba, devolvió el dinero en alta. eso le sirve para él. Entonces, Miguel, Miguel Nazareno, esas cosas son buenas, positivas para ustedes, donde quiera que estén. Y este es el mensaje que se intenta hacer llegar a ustedes, donde quiera que estén, para que esta idea ustedes la escuchen, la recepten y la acepten. Bien, una vez que ese dinero está en notaría, ya es cuestión del comité organizado, ¿cierto? Con beudría plena, empiecen ahora sí. A llamar a la señora María, la señora Yolita, la señora Chabelita, la señora don Ramón, llamar a don Agustín, vengan a ver su platita, o a dónde le mandamos a dejar a su platita. Oiga, qué hermoso sería. Tan simple y sencillo, por favor, tan simple y sencillo. Y habiendo las condiciones, estimado Miguel, esto es lo que se debe de hacer. Y esto va a evitar, porque ustedes, familia Nazareno, a ustedes me dirijo familia Nazareno no pueden ustedes devolver el dinero públicamente como se pensó o se pudo haber hecho que es lo que se hubiera querido hasta ahora no lo pueden hacer tampoco ustedes pueden familia Nazareno devolver el dinero por ninguna entidad financiera y la forma como lo están haciendo que sé que lo hacen con buena voluntad me consta que sí están pagando varias personas que salen en esos videos son personas verídicas les He hecho el seguimiento, las personas que salen en esos videos agradeciendo a don Nasa, son personas verídicas efectivas que sí han cobrado, les estoy diciendo que eso es verdad y no estoy hablando aquí por hablar por defenderlo al señor Miguel Nazareno, no, eso es verdad porque conozco a varias de esas personas que han cobrado, eso me autoriza eso me autoriza para que yo pueda afirmar que sí están pagando. Sí están pagando, pero no es la forma correcta. Bajo la temeridad, bajo la clandestinidad, bajo la angustia, en la madrugada no es la forma correcta. Porque se pone en riesgo la integridad física, la salud. Se pone en riesgo el mismo estado económico de esa persona a ser asaltada en esos lugares. No es lo correcto. Yo al menos, Miguel Nazaret, yo respeto y respetamos la predisposición que ustedes tengan y el mecanismo del que ustedes quieran hacer prevalecer para que ese dinero tenga retorno. Pero, insisto, este es el plan. Interviene el señor notario, envía un embajador de su confianza, tenga plena confianza en este cuerpo colegiado, nosotros actuaremos bajo nuestra responsabilidad bajo no, nuestra honorabilidad, nuestra prudencia nuestra sabiduría, seremos gentes muy leales, muy reservadas, y considere lo siguiente una vez que ese dinero está de este lado del comité ese dinero queda bajo la custodia bajo la potestad de ese comité ya no está bajo la custodia de ustedes, familia Nazareno por tanto, ¿qué autoridad puede proceder en contrario contra ese dinero? ninguna porque es de nosotros nadie nos los puede quitar más aún, cuando la misma señora gobernador, el mismo jefe político, y el mismo señor jefe de la policía manifestó háganme por escrito, dijo el coronel Hágame una petición por escrito en el momento en que sean aceptados y ojalá sean aceptados Hágame por escrito la petición para enviar suficientes miembros de la policía a que resguarden el recinto y les den seguridad es más, aclaró lo siguiente que la policía no es que está en el entorno del domicilio del señor Nazareno para incautar no, y es cierto harta gente, cualquier cosa puede pasar la policía se nos ha dicho, está allá, el grupo de 20, el grupo de 30, es para estar expedito en la inmediación al lugar en un supuesto exista cualquier desafuero, cualquier acto de violencia contra las personas que estén apostados en la casa o alrededor de la casa del señor Nazareno. Entonces, compañeras y compañeros, yo exhorto a cada una de ustedes o a cada uno de ustedes, para que en conjunto avalen este plan, avalen a este comité, fortalezcan a este comité. No todos están completos. Si hay personas que quieran ponerse al frente del comité, vengan, incorpórense y sean también directivos. Para que tenga legitimidad este comité, la señora, el señor, el señor, mi persona, el señor, los demás, tienen que reconocer su firme rúbrica ante notario. Y ese gasto lo hará él, lo hará él, lo hará ella, lo haré yo, de mi peculio, para que ese cuerpo colegiado tenga legitimidad ante la actuación notarial en presencia del señor notario y el señor Miguel Nazareno, tenga plena conciencia que las cosas se están haciendo por un debido trámite, un debido proceso, legitimado, con transparencia y honorabilidad. Para concluir, para concluir, si hago la petición, conversense, reúnanse con la familia, con los amigos, llamen, los compañeros le darán los números telefónicos para sacar un solo listado de todas las personas que son inversionistas, no para elaborar padrón, por favor, no se confundan, nadie va a inscribir a nadie para hacerle pagar aún, estoy hablando claro, solo estoy diciéndole al señor Nazareno acéptenos que seamos nosotros mismos los que le demos la pauta para que a través de este comité usted pague porque es maravilloso porque es saludable porque es hermoso esto porque son ustedes los que fueron a dejar su dinero y no pueden haber intermediarios ni terceros que sean quienes les paguen Qué bueno que entre ustedes mismos se paguen o se devuelvan su dinerito. Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, no estamos anotando a nadie con intención de hacerle pagar porque no estamos en esas condiciones, no tenemos autoridad, no tenemos facultad. Solo es tener el gran listado de personas que están en este limbo para por lo pronto tener una base de datos, nada más. Y se vayan alineando a este comité. En lo demás, como abogado, si aconsejo, hagan lo siguiente. No anden a cargar ese recibo original entre ustedes. Se les puede perder, se les puede caer, se puede deteriorar. Urgentemente vayan a alguna notaría y notaricen dos copias de ese original. Y mantengan esas dos copias notarizadas con el original. Que si Miguel Nazareno, un hombre brillante, inteligente, bien intencionado, bien intencionado, acepta nuestro plan, eso le va a servir a usted. No se olvide, la una copia notarizada se la enviará a Miguel Nazareno y el comité bajo la potestad, bajo la responsabilidad, este comité mantendrá en caja fuerte su original. Usted se queda con la otra copia notarizada. ¿Hasta ahora se me está entendiendo? Sí. ¿Se me ha comprendido? Bien. Sí. Sí. La una copia notarizada, venga la señor Nazareno, quédese allá. El original se queda con el comité bajo la responsabilidad del comité. ¿Y para qué? Para que cuando venga el billete, el embajador se lleve no solamente el acta de entrega-recepción y del dinero. Sino que también, solo allí, el comité le envía el original al señor Nazareno. ¿Qué significa eso? Transacción terminada, pues señores. Y usted se queda con su copia. Nada más. Y concluido el mal sueño. Algo más debo decir, pero es, es, es largo, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto, por favor, del plan antes que me quede callado? Máximo usted se gastará, máximo se gastará 2 dólares, Un dólar cincuenta le cobrarán 4 dólares. Además que se les ha dicho, claro, no entreguen esos originales a nadie. Dígame, compañerita. Se lo puede hacer en cualquier notaría del país. En cualquier notaría del país. Nadie le puede poner objeción a notar aquello porque eso es un acto notarial de derecho del usuario. Algo me va a decir Gabriel? ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí. Déjeme satisfacer sí. primeramente las inquietudes. Bueno, cualquier cosa que se haya quedado, por favor, les agradezco haberme oído. Sí. Pero por ahora, insisto, respalden a este comité, respalden esa propuesta, que no hay otro camino para hacer las cosas de otra manera. Gracias, señoras y señores. debemos hacer, escuchar nuestra voz y que se repliquen las veces que sean necesarias para llegar a una fuente oficial. Ahora sí abrimos el foro para nuestros eh, señores medios de comunicación digital y físico. Si de pronto tienen preguntas, hacia la directiva de, de este comité de gestión pro recuperación del dinero. Buenas tardes, abogado. Una pregunta, eh, ¿por qué usted afirma que los dineros están asegurados? ¿Qué garantías da usted a las personas y especialmente si ustedes se reúnen o se han reunido personalmente con el señor Nazareno No doy una respuesta que usted la ha visto usted la ha visto pero no se han fijado esto fue público, por favor esos celulares recuerden que esto fue público el señor Nazareno no, nunca se ocultó regaló canastas y la inversión fue pública y aún después, aún después que hubo el errado actuar de fiscalía ingresando a tres domicilios que no era el procedimiento previo dentro de una investigación previa que hizo que se detuviera la acción, aún después de ese acto pudimos observar que la familia Nazareno aún seguía vigente a través de redes sociales les digo algo se les está diciendo el dinero está guardado allí les explico no es estafa cuando un estafador estafa se va, se desaparece no habla más usted no lo ve más y no espera estar dos meses y pico, tres meses al frente de nadie para hacer una estafa el estafador, el, el, el estafador es tan escurridizo que le camina a escondidas hasta cuando tiene el botín completo, coge chao, Pescado se desapareció. Entonces, son evidencias que confirman que es otra la intención de estas personas, que no es la intención de ellos perjudicar, que jamás pensaron en perjudicar a nadie. No han perjudicado a nadie porque les están devolviendo el dinero. Por tanto, no podemos pensar de una manera maliciosa. Y si eso ha pasado, el dinero está allí guardado. Abogado, este, ante los comentarios que muchas personas que indican, repito, no sé si es necesariamente verdad, que la forma de pago eh, que se está realizando no es la apropiada. Por ejemplo, se dice, aunque no se ha comprobado, que a muchos de, de los inversionistas los citan en determinados lugares, los embarten en un carro, incluso se ha llegado a decir que les ponen hasta una funda en la cabeza y después los obligan a grabar ese video que sale en redes sociales. ¿Cuál sería su llamado, tal vez, de atención al señor Nazareno o a las personas que están realizando estos pagos para que la devolución del dinero se haga de una manera un poco más transparente y podría ser como más humana? Bien, está bien la pregunta, ¿no? Porque eso causa zozobra, causa temor y mucha preocupación. Es andar en falso y da a interpretar muchísimas cosas. Tal vez Miguel ni lo sepa. Y serán otros los que pudieran estar haciendo así. No estoy afirmando que sea como usted está preguntando. Porque ni usted lo sabe. Se dice, dijo usted. Y dejémoslo así. Se dice. Porque a mí tampoco me consta. Lo único que me consta es. Ver en esos videos personas que han cobrado. Me consta conocer a esas personas que sí han cobrado. El resto de que los encapuchan, que hayan encapuchado. No me consta. Pero... Si eso se estuviese dando, obvio es que es anómalo. Pero hasta ahora habría una justificación porque esas personas que vayan a cobrar, obviamente no tienen que tener acceso a ninguna de las personas que está enlazada con la familia Nazareno. Es como yo puedo justificar y entender las cosas. Pero eso no me consta, no sé si sea así, verdad que no lo sé. Ahora, se ha, producido, se ha dicho que se van a hacer los pagos a través de una plataforma que durará varios meses en poder cancelar a todos los depositantes. No había una forma más ágil considerando que muchas de las personas que confiaron su dinero a la plataforma BitMoney han prestado dinero al surco, han vendido sus propiedades y están en una sala de espera de angustia sin que haya una respuesta oficial de parte del señor Miguel Ángel Nazaret. Esta, esta es la que acabamos de proponer. Es la forma más fácil, más rápida, más expedita, más transparente, porque es directa. Si el señor Nazareno, efectivamente un hombre inteligente, dice, ¿verdad? Tiene esa vocación de servir. Entonces, párenos bola. Préstanos atención. Denos la debida credibilidad. Denos la debida autoridad para llevar adelante este plan somos pensantes, tenemos capacidad y podemos constituirnos en este comité de gestión a fin de efectuar la devolución de ese dinero, no es cosa de otro mundo es dinero que se recibe y dinero que se devuelve Así Frente a esto abogado, una pregunta Frente a esto Hay dos cosas, usted como abogado lo ha dicho y también el otro abogado que se pronunció días anteriores que le piden a los inversionistas paciencia y que no denuncie ¿Hasta cuándo? Este seguirán obviamente con esta línea de tener paciencia y de no denunciar al señor Nazareno cuando los días van pasando y la gente se va desesperando más porque no tiene respuesta me refiero a quienes ya se lo han cobrado obviamente Está bien, no, usted es temeraria ya, presta, ¿no? ya le, voy a le voy a responder yo particularmente aconsejo no convulsionemos porque aún lo evidente es que está abierta una investigación previa está abierto una investigación previa y obviamente que el investigado se pone a buen recaudo pero sigo diciendo la evidencia es que se está cumpliendo aunque muy lentamente muy ineficazmente se está cumpliendo por tanto lo que puedo yo pedir es a los usuarios de Bitmonit sigan teniendo paciencia obviamente todo tiene un tiempo todo tiene un límite, todo, y tendrá un tiempo de sobra para que esto se vaya arreglando poco a poco, para responder lo suyo. Yo, yo, que propicié a otros para que inviertan, no yo, pero impulse a otros para que inviertan, y eso me hace que impulse en la misma eh, responsabilidad. Puedo pensar que sí habrá un tiempo para aconsejar cualquier otra cosa. Pero por ahora, ese consejo no lo tengo en mi mente. Lo que les puedo pedir es, a través de la prensa, que todas las personas se abstengan de acudir a hacer cualquier trámite personal de denuncia en fiscalía. Se abstengan de escuchar, de concurrir a abogados que están por allí insinuándose para que vayan a hacer estos trámites allá. Aún no ha transcurrido demasiado tiempo. Aún no hay tanto tiempo para pensar que lo peor se ha dado, aún no esperemos el tiempo prudencial para salir de la realidad y espero espero no equivocarme espero que, que pronto esto se solucione ¿a quién le llamamos tiempo prudencial abogado. mañana se cumplen 19 días del allanamiento y como lo repito, muchas personas han hecho dinero han prestado dinero a otros prestamistas y esa es la presión que ellos tienen Principalmente el tiempo que... prudencial corre cuando los señores nazareno ya no aparezcan más cuando exista un multis total. Pero si hay la vigencia de ellos y se sigue pagando, entonces la devolución se sigue dando. ¿Para qué entonces denunciar? Esperemos cuando me toque mi turno. 19 días, a criterio de este profesional, puedo estar equivocado. A criterio de este profesional, 19 días, 30 días, no son aún motivos para decir voy a denunciar porque ya se me fueron con el billete no, cuando estoy diciendo están pagando en todo caso esperemos esperemos que esto tenga resonancia y de ustedes los periodistas perdón y ustedes señores periodistas con todo respeto hagan replicar la propuesta si no ha sido suficiente permítasenos para en resumen enviarle la propuesta por escrita al señor Nazareno en otra locución para que la entiendan bien, la interpretan bien y ojalá la pongan en práctica. Ayúdennos con eso. No solamente es asunto de obtener noticias y hacer entrevistas. A nosotros lo que nos interesa, y esa es la finalidad de esta rueda de prensa, es aprovechar de la presencia de ustedes para, por su intermedio, a través de sus medios de comunicación masiva, se haga llegar la propuesta y el señor Nazareno la conozca, la estudie, la analice y nos dé respuesta. Ojalá. ¿Escuché? Por supuesto. Escuché de la señora Sonia. Mencionó un número telefónico. Qué lindo, qué honor sería de que se me llamara. Bendito Dios. Si se me contactara a mí, yo no tengo por qué ocultar nada a nadie. Entiendo el dolor humano. No ocultaría a nadie, sería el primero que diría: Hey, esto se está dando así y hay una luz de esperanza ante esta incertidumbre que ahora tiene poco tiempo todavía. Díganme, el día jueves pasado, ustedes se reunieron Ay, con el padre de la iglesia San No le escuché. Ver, no le el escuché. día jueves, ustedes se reunieron con el padre de la iglesia San José, Jaime Tacinchano, y ahí hicieron este planteamiento también público al señor Nazareno. Ese día ustedes indicaron que le daban entre 8 a 10 días, que era un tiempo prudencial para que el señor eh, dé una respuesta a este planteamiento. Oh, por supuesto. Ya, ya desde jueves sería, se cumplirían los 8 días, y ahí qué pasa? A ver, lo que pasa es que por los medios de comunicación que concurrieron allí no fue tan contundente la entrevista y no se estuvo claro porque fuimos a la casa parroquial, a la iglesia, con otra finalidad fuimos a fin de pedirle al, al, al padre, al sacerdote, que respalde al comité, para que este comité tenga honorabilidad y tenga transparencia. Y por tanto, no se explicó bien. Entiendo yo que no ha llegado esa propuesta de los medios de comunicación al señor hacerlo porque los periodistas que yo vi fue a usted, y usted todavía no lanza esa noticia. Usted todavía no la ha emitido. Y si no se ha emitido la noticia, nadie la conoce. Las únicas personas que conocen de este plan son ustedes que me acaban de oír ahora. Entonces, y aquellos televidentes que están ahí escuchándome, viéndome, son los que se enteran de esta el propuesta. ¿El, propuesta. el tiempo corre desde No, yo no puedo dar tiempo, estimada dama. No, el tiempo no corre desde, desde el día de hoy. No, esto no tiene para mí límite en que el señor Nazareno se pronuncie. Yo lo que sí puedo seguir es diciendo, tengamos esperanza, tengamos esperemos un tiempo. No lo sé, no lo puedo yo determinar. que si yo tengo conocimiento Sí, algún porcentaje aproximado de 10.000, 20.000 porque aquí solamente hay un grupo pequeño, pero ¿cuántos están aquí en el comité? 60 creo que fue es ese día ¿aquí? ¿del comité? sí, sí pero aquí no, aquí 247. se está bien perdón 247, 247 dice la secretaria pero en eh, las personas en general que están con sus dineros invertidos verá, las veces que yo he ido uh -huh. en la noche ya al en entorno de la casa del señor Nazareno he visto los, en las tardes Siquiera unas 2.500, dos mil, dos mil 3.000 personas. Cuando voy en la noche, ya esas caras ya no las veo. Veo otros rostros. Entonces yo voy sumando. Y voy a otro día y veo otros rostros. Entonces presumo que por lo menos hay unas seis mil personas que están en él. Este. Presumo. No lo sé. Presumo. Nada más. Más de por la secuencia de Más de Bueno, gracias. Bueno, eh, amigos gracias. seguidores de al día, esta fue la, la reunión del comité. Después de esta rueda de prensa, quedan invitados ya a una parte más amplia y por ustedes repliquen esta invitación al resto de inversionistas para concurrirlos y explicarles bien lo que se está haciendo y que todos empiecen a hacer esa base de datos, pero explicando bien, no significa que ya se les va a pagar, no, no, nada de eso, ampliadamente a más de la prensa, gracias a la prensa por favor, muy amable, muchas gracias. Les quiero contar como vocera, y por favor, Quisiera hacer un llamado a la prensa, hablada, escrita, televisada, a nivel nacional. Tanto es así, ¿por qué lo digo? Porque hay canales de televisión, como Ecuavisa, Telemasonas, y eh, tengo más o menos que son los dos canales más, que transversan, que ellos se van de lo que dice el amigo del amigo del amigo que ellos, los invitan aquí a la ciudad de Quevedo, señores de la prensa, de EcuaVisa, de Telemasonas, al señor que tiene crónica roja, no sé el nombre, pues este señor se le invita aquí, aquí estamos nosotros para decirle la verdad, mas no mentiras. Así que usted señor, y a todos a quienes están errados, aquí este pueblo, si sí tiene fe y confianza de que el señor Nazareno está haciendo la devolución, quizás no es la manera correcta, pero sí es una manera que está demostrando que no es una persona que se está escondiendo para no devolver. Al contrario, no se ha, habido, no se ha dado la facilidad y por ende no ha sido entregado como debería de haber sido. ¿no? Por lo tanto, les digo a ustedes, aquí están los números de teléfono señor Nazareno, por favor, de ser posible, se pueda comunicar con cualquiera de nosotros o a su vez con el señor abogado cono conocido suyo como es el doctor Carlos Ruiz Villavicencio. Les quedo muy agradecido a ustedes, señores prensa, a ustedes compañeros inversionistas. Muchas gracias. Eh, por favor, si con esto no la rueda de prensa, Agradezco a todas las personas que de una u otra manera vinieron y tuvieron un espacio para venir aquí. Por lo pronto, el eh, eh, antes estuvieron escribiendo. Esto no es de mi incumbencia. Yo no he permitido ni le he dicho que anote. Esto no va a quedar anotado nada. ¿Por qué? Porque esto es un poco de atención para cualquier persona. Salen los valores, tienen, tienen número de cédula, nombre, dirección y por favor, esto no vale. Aquí no se ha notado nada. En este momento, simple y llanamente, borro esta hoja, la daño de debo... Bueno, amigos seguidores de al día, ahí vemos, eh, estamos eh, con un grupo de inversionistas de la plataforma Big Money, que eh, con el objetivo de poder conseguir los dineros invertidos en la plataforma, se han organizado a través de un comité para buscar algunas alternativas bueno, buscar específicamente una alternativa que ya fue eh, anunciada hace unos minutos para poder conseguir sus dineros de una manera más segura y ordenada. ¿no? Se conoce a través de redes sociales, de las cuentas oficiales de Twitter del mismo gerente propietario de Big Money, eh, Miguel Ángel Nazareno, se conoce que se estarían entregando los dineros eh, de otra manera, eh, a esto lo ha confirmado también parte del comité, entre ellos el abogado Ruiz, como también se lo conoce, y eh, en este caso pues ellos están buscando una manera más segura para la devolución de los dineros. Bueno, esta es la información, amigos seguidores del día, vamos a estar al pendiente de lo que ocurre tras la creación de este comité, tras la creación de este plan que tiene como objetivo la devolución de una manera más segura a través de un notario y con el apoyo de la Policía Nacional los dineros invertidos en Big Money. Muchas gracias.